Querido, para nunca más volver Ahora ya está en el cielo, cuidándonos desde allá Dios mío, me pregunto por qué la vida es así A veces estamos felices y otras veces estamos tristes ¿Por qué te la llevaste Dios mío? ¿Por qué? Y con cariño para la familia Fueron mis padres queridos Mis viejitos queridos, que del cielo, escucha esto.